Hola amigos, buenas noches. Esta es nuestra primera conexión en vivo, trayendo un homenaje especial para las mujeres. Esta noche nos están acompañando por ahora Carolina Angarita, una de las mujeres que más ha liderado el tema de innovación social y ha llevado a cabo momentos especiales para la industria de las mujeres, porque en general ha ocupado los cargos de presidente de Google y como también ha sido gerente de innovación digital en Discovery Channel. También nos acompaña Mónica Sánchez quien ha estado presente en varios eventos también de robótica y de ciencia. No solo en Colombia, sino también en otros países, de hecho más adelante nos estarán contando un poco sobre su experiencia llevando robótica a otras regiones de Colombia y también este mismo espacio a varias regiones del país del aunque vamos a dejar aquí ahorita a nuestras invitadas, esta noche tenemos también a la psicóloga Camila Ramírez y también nos estará moderando, ups, nuestra periodista invitada y quien sabe manejar un poco mejor nuestra noche de mujeres, porque estoy un hola, poco enredado y, y nervioso. Buenas noches a todas, Carolina, Mónica. Las dejo en compañía de nuestra querida Marit. Gracias, Mauro. Ah. Muchas hola, muchas gracias. hola, hola, muchachas muy buenas noches bueno hoy no es un día para celebrar claramente hoy estamos conmemorando una fecha muy especial y en especial porque estamos luchando por la equidad de género ya dejar tanta desigualdad eh, lo que tiene que ver con la sostenibilidad la diversidad hay muchos temas que van en medio de todo este tema tan importante como es el rol de la mujer por ello tenemos tres increíbles invitadas que de una u otra manera cada una desde su ámbito ha generado un cambio en la sociedad, están poniendo un granito de arena para que esto sea cada vez mejor, un mejor lugar para vivir y entonces vamos a presentar a cada una de ellas porque son mujeres líderes emprendedoras que realmente tenemos algo que aprender de cada una de ellas. Eh, empezamos con Carolina Angarita, ella es coach, escritora, líder periodista, siendo gerente general de Discovery Network, ganó el Global Innovation Award, fue cabeza de Google en el país y fundadora y presidenta de Innova que es esta parte de RCN de tecnología, mejor dicho esta mujer es increíble, bienvenida Carolina. Maritza, muchas gracias, qué bienvenida tan bonita, qué gusto tenerte, solamente te quiero aprovechar para hacerte una observación, hoy he oído muchas veces en el día que hoy no es un día de celebrar sino de conmemorar y estoy de acuerdo con la mitad, claro que hay que conmemorar como tú lo dices, pero yo también creo que todos los días son para celebrar, no tiene que encontrar motivos todos los días para celebrar y creo que hemos avanzado en el camino correcto hacia la equidad, que nos falte un montón, sí, pero hay que celebrar también los logros que ya hemos tenido. Bueno, eso sí es muy cierto, celebrar desde el punto de vista de lo que ha, de lo que significa el rol de la mujer, de esa mujer que no necesita como Maritza, te me fuiste, no te oigo. Pero bueno, estábamos hablando de esa importancia de verdad de celebrar los avances. Ya volviste, Maritza, muy bien. <risa> Sí, de celebrar lo que lo que son los hechos de uno como mujer, como eh, digamos líder, hemos logrado cambios increíbles y tú lo has hecho de una u otra manera. Carolina, para comenzar, ¿cuál ha sido ese reto u objetivo como mujer que has tenido para generar un cambio y dejarle una enseñanza a la comunidad? Mira, yo creo que el reto que más me costó a mí, y, y aquí voy a abrir mi corazón, es todo el tema de vivir desde adentro y el tema de, de ser uno quien es sin miedo. Y ese tema de ser quienes somos de verdad sin miedo cuesta, porque hay tantos estereotipos, hay tantas cosas, y, y yo durante muchos años viví haciendo la tarea, viví haciendo lo que se esperaba que yo hiciera, lo que debería ser, el crecer, el crecer profesionalmente, casarse, tener hijos. Entonces pues yo creo que el reto más grande hoy es poder vivir desde el corazón, vivir desde el alma, ser quien es uno sin miedo. Hay gente que le va a gustar y se va a conectar, hay gente que no, y está bien, está perfecto, pero hay que ser... Fiel a uno mismo, hay que ser auténtico, hay que ser honesto, empezando con la honestidad con uno. Y eso es parte fundamental del liderazgo femenino, no pretender asumir personajes de cosas que no somos. Ser fieles a nosotras, a nuestra esencia, a quienes somos de verdad y nunca jamás traicionamos. ¡Ay, qué lindas palabras! Muchas, muchas gracias, Carolina, por ser parte de esto. Hay, antes de, hay un ruidito por ahí, no sé para unos carros, no sé para quién, quién tiene sí, un ruido de fondo. De fondo. Ahora sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora nos vamos con Mónica Sánchez. Ella es apasionada por brindar oportunidades en ciencia y tecnología e innovación tanto en niños, en niñas y jóvenes en Colombia. Un rol que si nos vamos por el lado del machismo sería como... Un área que dirían que sería para hombres y ella ha hecho un rol bastante importante, no solamente aquí en Colombia, sino con la comunidad en Estados Unidos. Ha sido pionera de la robótica educativa en Colombia y finalista de Titanes Caracol en 2018. Bienvenida, Mónica. Gracias, muchas gracias Maritza. Y qué rico estar acá compartiendo el panel con Camila y Carolina. Muchas gracias. Para ti, Mónica, eh, al igual que como le preguntaba a Carolina, ¿cuál ha sido ese objetivo y ese reto tan grande que has tenido tú como mujer y que quieres dejarle una huella a la sociedad? Bueno, eh, me alineo con lo que nos comenta eh, Carolina. Efectivamente, eh, las niñas, las mujeres, tenemos muchos talentos, eh, muchas los estamos desarrollando y lo que queremos es visibilizarlas y que nuestras niñas sepan que si es posible lograr su sueño. Hace unos días, Diana Trujillo, nuestra compatriota, nos compartió ese logro maravilloso que fue es parte de, de sí. la tripulación del equipo de hacer el, el brazo robótico del que del rover que está explorando marte el perseverance ese nombre me encanta porque es un nombre que está mostrando que efectivamente nosotros como una humanidad perseveramos para lograr todos nuestros sueños y qué bueno que por primera vez en nasa se transmitió en español y fue nuestra compatriota, compatriota quien lo logró entonces eso es lo que yo quiero es inspirar a todas las niñas que sí se puede y es algo que vemos en los torneos de robótica cuando las delegaciones colombianas sin importar si son niños o niñas vienen con esa mentalidad eh, o sea ya partimos en la mente como dice por ahí el entrenador eh, de Mariana Pajón perdimos la batalla en la mente y no, hay que ganar primero la batalla acá y que sí podemos tenemos las mismas condiciones técnicas en Colombia, tenemos los mismos conocimientos, tenemos los mismos laboratorios y, y tenemos esa fuerza interna que tenemos todos los colombianos, pero no nos la creemos. Entonces, como no nos la creemos, pues obviamente la manifestación va a ser que no vamos a, a triunfar. Entonces, eso es lo que yo quiero es dejar esa huella en todas las niñas que sí lo pueden y por eso y para eso estamos eh, trabajando. Sí, qué hermosas palabras. A veces ese sí puedes, eh, se escucha fácil, pero muchas veces a varias personas les es difícil creer el poder que tú tienes y con tus talentos. Y ese esa referencia, bueno, ese ejemplo que nos diste de esta mujer colombiana que está haciendo historia, me parece fabuloso y más adelante vamos a seguir hablando de ello. Y ahora... ahora con Camila Ramírez, una psicóloga con habilidades en manejo de la clínica y de instituciones educativas. Hay algo muy interesante en ella porque está generando una parte de innovación o originalidad a la hora de tratar a sus pacientes, porque hace un año ha involucrado los cómics y lo que es la cultura Greek en un proceso terapéutico, que eso sería como ¿What? ¿Cómo así? Y ella ha hecho algo increíble con niños, jóvenes impulsándolos, llenándolos de, de motivación desde este ámbito aquí. Bienvenida, Camila. Ay, muchas gracias. Ay, no sabes lo que... Ay, me sonrojé. <risa> eh, bueno es, muchísimas gracias es un espacio muy bonito estar con mujeres tan grandes y tan maravillosas, con proyectos tan significativos y que yo sé que Juan Madre son un ejemplo para muchas personas, para mí me parece algo magnífico todo lo que están haciendo y poder compartir espacio con todas ustedes me parece un momento muy bonito tú como psicóloga ¿Cuál es ese reto como mujer que tienes para hacer un cambio en las personas y más en la parte terapéutica? Bueno, como psicóloga normalmente es el cuestionarse, el, el poder que la persona se cuestione sobre lo que está haciendo y lo que quiere, si realmente lo que quiere es... Por sí mismo, por su bien y por su salud mental o es algo que las demás personas le están pidiendo. Y ahí es cuando la persona se empieza a empoderar, cuando dice, bueno, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero. esto es lo que yo quiero fomentar para no solamente impactar mi vida, sino también impactar la vida de los demás. Y de esa manera empieza un proceso muy largo, no largo en el sentido de, de que dure muchas sesiones, sino de que es para toda la vida, es constante y es muy bonito los resultados porque a veces, incluso se los digo mucho a mis pacientes, uno va a caer muchas veces, uno va a tener recaídas, pero eso no significa que sea el final del camino. Es algo que tenemos que aprender de él y hay que seguir adelante porque tenemos muchas, muchas habilidades que podemos explotar y que podemos tomar de ellas cosas para impactar el mundo y para hacerlo mejor. Ay, muchas gracias Cami. Saludamos a Lisette que se conecta desde Cali y bueno a todos los usuarios que se siguen conectando aquí a esta plataforma también de estereofónica.com. Eh, yo les quería preguntar a cada una de ustedes, en su momento ustedes en sus roles sintieron de pronto eh, obstaculizar los, digamos, que hayan tenido inconvenientes por ser mujeres dentro del ámbito que ustedes están, que de pronto no las hayan dejado ejercer, crecer profesionalmente, que las hayan juzgado, tú no puedes de pronto cada una sintió eso en algún momento por ejemplo, Caro mira, yo te cuento que yo durante muchos años, pensé y sentí que nunca había tenido inconveniente por ser mujer, de hecho yo pensé que me había ido bien por ser mujer, que yo cubrí cuando era periodista hace muchos años, orden público en CMI, y ser mujer era una ventaja porque si había un cupo en el helicóptero me lo daban a mí, en, si solamente podía entrar un periodista, los militares que era mi fuente me abrían a mí la puerta, entonces yo durante muchos años dije ser mujer es lo máximo y no es cierto que haya discriminación laboral, pero pasado el tiempo y aprendiendo más de estos temas, porque obviamente esto es un proceso de aprendizaje, de hacer visible lo invisible, empecé a darme cuenta que yo sí había estado, por ejemplo, en muchas reuniones donde era la única mujer era yo, y donde yo hablaba, y de repente lo que yo decía, no me decía nadie nada, y acto seguido levantaba la mano un hombre, y decía lo mismo en sus palabras, y todo el mundo le decía, ¡ay, qué buena idea! Y me pasaba mucho, entonces yo me cuestionaba a mí misma, yo decía, estoy fallando en mis habilidades de comunicación, no estoy siendo buena comunicadora, yo nunca pensé, hasta muchos años después que hubiera algo que se llama mansplaining, que no era la única que le pasaba y que, y que es súper frecuente, que es exactamente eso, ¿no? En, en, en entornos donde el tema del machismo está muy presente, eh, donde somos pocas las mujeres, pasa muchísimo eso, el mansplaining, o u otra situación de los famosos micromachismos, ¿no? El, el gaslighting, ay, esa vieja está loca, uy, esa vieja regluda, menopáusica. De esa vieja es que ya tiene 40 y las 40 las hormonas se les alborotan. Ese tipo de cosas que uno oye y muchas veces que uno repite, ese tipo de cosas también obedecen a esos micromachismos que nos va impidiendo a nosotras mismas las mujeres expresarnos con tranquilidad, dar ideas con tranquilidad por miedo a ser juzgadas. Y ojo, cuando yo hablo esto no estoy acusando a nadie, estoy invitando a una reflexión a hombres y a mujeres. Porque repetimos frases muchas veces. Entonces, para responderte a tu pregunta, yo directamente hubiera podido decir yo no lo sentí, pero yo sí lo viví. Yo sí lo viví. Oí muchas veces frases como, por ejemplo, no, no, ella es mujer y como tiene hijos no la mandemos a viajar porque ella tiene que estar en la casa con los hijos. Como si los hijos fueran solo de la mujer como si no fueran de hombre y mujer, como si la casa fuera solo de la mujer, como si no fuera de ambos, como si ambos no tuvieran responsabilidades del cuidado de la casa, del cuidado del hogar, del cuidado de los niños. Entonces, no lo sentí porque no era consciente, porque no había aprendido lo que había aprendido, pero de vivirlo, lo viví y hoy lo veo, no es mi empresa, mi empresa afortunadamente es una empresa eh, con otra cultura, pero yo lo veo en personas cercanas, lo reconozco en familiares, lo reconozco en amigas, que están pasando por situaciones de machismo que antes, repito, eran invisibles, ¿no? Expresiones como, uy, se abrió de piernas en la negociación. Qué expresión tan horrorosa. Y la decimos hombres y mujeres, ¿qué es esa cosa tan fea? Y están las obvias, ¿no? Sea valiente como su papá. ¿Y quién dijo que la mamá no es más valiente que el papá o por lo menos igual de valiente? Eh, ese tipo de expresiones que ya la publicidad las ha hecho visibles, ¿no? Llora como niña, maneja como vieja. Expresiones que la publicidad nos ha dicho, ojo. Mire lo que estamos haciendo, perpetuando patrones de machismo que no le convienen a nadie porque la equidad es buen negocio, donde hombres y mujeres trabajamos de la mano en equipo, nos complementamos y hacemos de esta una sociedad mejor. Estás diciendo algo muy muy importante y eso es muy cierto, de una u otra manera todos hemos sentido esa parte de machismo o que nos están excluyendo, pero como no lo sentimos tan directo que, que llegamos a creer que eso es normal como en las organizaciones que te hacen a un lado y dicen, no, debe ser que estoy... Y nosotras mismas como que nos juzgamos y decimos, no, debe ser que yo estoy orando mal, debe ser que yo... Y nos hacemos juzgamientos sin haberlos donde no lo hay, ¿sí? Y eso, eso es muy, muy cierto. Y desde lo cotidiano, desde la, las acciones cotidianas, es que se va a luchar por esa desigualdad, pero todo también desde casa, ¿no? Porque muchas veces los hombres dicen, feliz día. Pero ellos mismos en casa con sus abuelas, con sus mamás, con sus hijas, están generando eh, una, bueno, violación de género en cuestión de agresividad verbal, bueno, y demás. Solo eh, con que no ayuden en la casa, solo con que no estén lavando platos igual que lava la mujer cocinando y la La desigualdad. La mujer. Uh -huh. Eso, ahí está ya mal. Sí, no, como tú eres la mujer, tú eres la que cocina y no ayudan a lavar la ropa. Exacto. La desigualdad también en los quehaceres de la casa es de las eh, de las desigualdades de géneros más constantes que todos conocemos en lo que tú dices de pronto no me está pasando a mí pero sí a mis conocidos y lo ven como algo normal mónica cuéntanos un poco eh, tú sentiste o así como frases o que haya sentido un aislamiento por parte de, de tus compañeros amigos familiares y demás tu micro Gracias. Bueno, yo soy ingeniera en instrumentación y control eh, y bueno, mi maestría también es en ingeniería y efectivamente sí eh, viví un poco más esa situación. Eh, y también me lo preguntaba de pronto, eh, soy yo y no, y no me daba cuenta que era el, el entorno en el que me, me estaba desenvolviendo pasó algo muy curioso que bueno en mi caso era un poco negro era negro entonces siempre eh, tenía esa ventaja y siempre digamos eh, tuve esa cualidad de perseverar en lo que quería hasta ahora la tengo gracias a dios pero Sucedió que en la universidad, después de que nos graduamos, me di cuenta que había una beca para estudiar en Irlanda que decía que era precisamente para mujeres y nada más en mi carrera nos graduamos dos mujeres y la beca se la dieron a un hombre. Obviamente la beca no la hicieron pública y escogieron a dedo a quién iban y yo me sentí ahí pues, pero ¿por qué si la beca? Yo estaba buscando becas, ¿por qué eh, eh, pues pasó esto? Y la respuesta que me dieron efectivamente es que eh, yo estaba pasando, había pasado ya hace algunos años por un proceso de divorcio, me dijeron, no, es que eres muy sensible, tal cosa, y es la primera vez que yo me quedé así como... Que igual pues conseguí un programa para participar en, en la universidad de los andes y bueno pero si sí se vive más yo creo en, en entornos donde son dominados por los hombres y eh, ahora que yo trabajo empoderando a las niñas en, en carreras de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas me sorprende que vivan las mismas situaciones que yo viví hace 20 años o sea yo les estoy relatando algo que pasó en el 99 o sea, yo me gradué en esa época, eso pasó en el 99 y estamos en el 2021 y sigue pasando. Las cifras es como si estuviéramos congelados en el tiempo eh, en Colombia y no, no puedo dar fe de, de otros países, pero las cifras en Colombia son alarmantes de las pocas niñas y mujeres que participan en carreras de tecnología e ingeniería. Eh, bueno, esperamos que eso... Eh, por eso estamos para romper y hacer el camino más fácil a nuestras niñas que si quieren ser ingenieras se si quieren ser tecnólogas o cualquier carrera tengan las mismas oportunidades de los hombres y lo que dice carolina son estereotipos que tenemos por la sociedad por la misma cultura eh, por los medios de comunicación, por las propagandas. Por ejemplo, yo me alegré mucho cuando hace unos pocos meses leí que la National Geographic encontró en los Andes que las mujeres también casábamos. Sí, señores, casábamos igual que los hombres. Pero la, la historia nos ha vendido que los que casaban, esos roles, ¿sí? los roles de los que estamos eh, conversando, eh, que este oficio lo hacen los hombres y estos oficios los hacen las mujeres, nos han vendido que los hombres cazaban y las mujeres recolectábamos. Pues no, han encontrado y eh, que efectivamente eh, restos de, de mujeres con herramientas y los estudios dicen que a nuestros muertos, a nuestros ancestros, los enterraron con lo más valioso y si esta mujer la encontraron con las herramientas de, de casas porque efectivamente casamos y eso era lo más lógico en esa época que las mujeres adultas y los y los jóvenes ya sean hombres y mujeres también casaran era lo lógico en esa en esa época entonces es la historia la sociedad la que nos ha vendido la que nos ha involucrado en este juego de roles modelos que la niña hace esto y la y los hombres hacen esto igual la publicidad pues se ha encargado un poco de vendernos el rosado para niñas, el azul para hombres, cuando sabemos, pues saben los médicos pediatras que los niños, los bebés, no les gustan los colores pasteles, no los reconocen, son los colores vivos, son los colores fuertes, pero efectivamente así no, no nos han vendido pues eh, la publicidad. No sé en qué momento pasó todo esto, pero efectivamente si las mujeres en el paleolítico casaban, ¿por qué ahorita? Eh, eh, nos dejamos que efectivamente esa memoria colectiva que nos estemos como sociedad, entre comillas, sumisa. Entonces la idea es que volvamos a empoderarnos y no es que seamos más que los hombres, no. Es que trabajemos juntos para tener una sociedad mejor. Eso es lo que debemos hacer y romper con los estereotipos porque necesitamos las mismas oportunidades, tanto para las niñas como para los niños. Yo no tengo hijos, pero espero que las, las hijas de mis amigas tengan la misma oportunidad, que si quieren ser ingenieras, astronautas, vamos por eso y les demos las mismas oportunidades. Sí, eso de los estereotipos eso es, es algo que todavía está muy marcado desde las organizaciones cuando en los perfiles colocan se busca mujer, se busca hombre y no lo dejan de manera global como el, el, la oferta laboral, sino desde, desde que están buscando el perfil ya de una vez están eh, restando las oportunidades laborales y en ambos ámbitos, ¿no? porque hay muchas veces que hay roles eh, que son para mujeres y no dejan a los hombres y viceversa, y eso es muy cierto. Hace poco me pasó algo muy curioso, por ejemplo, a mí me gusta jugar videojuegos, y un hombre me decía, qué patético es ver a una mujer jugando videojuegos, ¿quién dice que las mujeres pueden hacer cosas de hombres? Tú dedícate a cocinar y a estar en tu casa, y yo, yo no puedo creer que todavía hayan comentarios de este tipo, y en, en, en estos tiempos y que <ríe> en shock, y es increíble. Cami, cuéntanos tú. Bueno, perdón, es que estaba quitando el mood. Eh, yo, yo tengo pues algo muy curioso y es que yo desde la parte de psicología y desde la parte de los cómics o desde la cultura geek, eh, vivo, pues he vivido como dos aspectos espectros muy diferentes y es que la psicología cuando yo entro a estudiar mi salón pues mis salones eran repletos de chicas y dos o tres hombres entonces era más como una competencia entre mujeres y era más como quién es la la más pues la que mejor maneja el tema la que mejor domina tal cosa y es una lucha también que se ha impuesto por ¿Por quién es más? Y eso es lo que muchas veces nos quita y nos impide el, el hecho de vernos como, como iguales, como nos tenemos que apoyar y nos tenemos que cuidar entre todas. Y entonces era algo que para mí es, las, las psicólogas que estamos, hemos notado patrones de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, violencia eh, de género, violencia a menores, violencia a, a, a adultos mayores. Y en vez de estar compitiendo entre nosotras, apoyarnos entre los proyectos que nosotras tenemos, entre esos emprendimientos que nosotras tenemos, para poder fomentar no solamente la salud mental, sino también quitar ese estereotipo de que es que la mujer es la que se queda en casa. No, también la mujer es la que propone, la mujer también es la que tiene... Eh, como todo ese espectro eh, y toda esa visión de, de qué planes se pueden hacer y ejecutarlos, que es algo muy bonito y que muchas veces se nos olvida, pero también por el estereotipo y por, y por, el, y por el pensamiento de que, tenemos, de que tenemos que cumplir con ciertos roles entonces, no es que las mujeres tienen que ser así, tienen que ser así, y entonces si alguna incumple con eso, entramos a competir con la otra, y Creo que lo que la sociedad debería fomentar es al contrario, es esa, esa unión entre mujeres, esa, esa pasión por colaborar entre nosotras para poder seguir aumentando la, la, la todos estos proyectos que, que, que, hemos, que hemos estado montando. Si vemos, hay muchas mujeres que tienen emprendimientos grandiosos y empezamos a ver, pues, tengo la... Tengo la el, la bendición en este momento de que, por ejemplo, tengo en la comunidad Geek mujeres maravillosas que me han apoyado con muchos trabajos. Mari, por ejemplo, es una de las que me apoya y me da ánimo. Y eso es algo muy bonito, que se debería ver más constante, que entre nosotras mismas nos apoyemos. Y ahora, viniendonos para el lado de la comunidad Geek, me encuentro, por ejemplo, en el colegio, que yo era como, ¡ay, me gustan los cómics! Y era como, pero niña. Y eran muy poquitos los hombres que, que eran como que me miraban como normal, como entonces era como de esa manera y muchos de mis amigos me conocen es por eso, porque soy una fanática de los cómics y que sé mucho de ellos, ellos me dicen, "Es que usted sabe más que nosotros", y yo, "Pero normal, es simplemente una pasión, no es algo que que se defina por género, es simplemente algo que se define por el gusto y por la identificación que tienes con ellos." Y Incluso estaba hablando hoy en la, en la página sobre las mujeres en el cómic, y es que las dibujantes y las escritoras han hecho un impacto de mostrar cómo nosotras vemos esas problemáticas sociales que en el cómic se abordan desde la visión de los hombres. Y no es que sea malo verla desde la visión de los hombres, pero también genera una diversidad, verlo desde otros puntos de vista, no solamente de género, sino también de raza, de pensamiento y de religión. Algo que es muy bonito y que le permite a, la, a las diferentes comunidades expandir su pensamiento y ser más críticos y reflexivos. Uh -huh. Sí, eso es muy cierto. Como eh, vi ahí un comentario de Kelly, al romper los estereotipos se abren oportunidades. Y eso, y eso es bastante cierto. Eh, por ejemplo, en el ámbito, cada una ha sido líder y ha roto de una u otra manera con esos obstáculos y, digamos, barreras que de una u otra manera cada una ha vivido dentro de sus roles. Eh, por ejemplo, Carolina, ¿cómo romper con los miedos y las limitaciones para conseguir lo que cada una quiere? El micro. El tema de los miedos es un tema que a mí me apasiona, porque es que vivimos llenos de miedos y vivimos llenos de, miedo. de miedos. Hay unos miedos, digamos, obvios, ¿no? El miedo a la muerte. Pues sí, es un miedo obvio, pues, pero igual nos vamos a morir. No es que a mí lo que me da miedo es si yo me muero y qué pasa con, con los demás. Bueno, los demás tienen vida, no es que son chiquitos. Entonces siempre buscamos una excusa más para justificar el miedo. No, es que el miedo, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Me, me van a criticar, me van a señalar, me van a juzgar. El miedo a la pobreza. No, no, voy a quedarme sin con qué comer. O sea, estamos llenos de miedos. El miedo a la enfermedad, no ahora el miedo al COVID. Estamos llenos, llenos, llenos, llenos de miedos. Y yo he encontrado tres claves que me han servido muchísimo cuando siento miedo para manejar ese miedo, para bailarme el miedo. La clave número uno es caer en cuenta que el miedo no existe, o sea, aquí afuera no está, no es, no es algo que lo pueda tocar, no lo puedo coger, miedo está solamente en mi cabeza. Mm. Y entonces si está solo en mi cabeza, ¿qué es el miedo? El miedo es solo un estado mental, y si es solo un estado mental, ¿de dónde vino? De un pensamiento que yo tuve. Que se originó afuera, sí, puede ser que vio la noticia del COVID y ahí mismo entré miedo. Puede ser que oí en mi empresa que iba a ver recortes y ahí mismo entré miedo. Puede ser que vi el caso de alguien cercano que se enfermó y ahí mismo entré miedo. Pero no, no importa nunca la noticia, ni lo que oiga, ni lo que vea. Lo importante es lo que yo hago con eso que veo. Y el miedo es lo que yo hice con eso que vi. Entonces yo dije, le pasó a este, me va a pasar a mí le pasó al de la tele, me va a pasar a mí, le pasó a mi compañero, me va a pasar a mí. Entonces yo me creí una historia que arrancó con un pensamiento, me va a pasar a mí, y como somos directores de Hollywood en nuestra cabeza, ese pensamiento me trajo otro y otro y otro, y cuando menos me di cuenta tenía la mega película, y la película era de terror, y cuando me di cuenta estaba muerto de susto, sintiéndome mal. Entonces, habiendo dicho todo lo anterior, si uno realmente es consciente que el miedo es solo un estado mental, que el miedo viene solo de un pensamiento que me trajo otro y otro y otro, pero que yo soy la autora, yo soy la creadora de esos pensamientos y como soy la creadora, puedo crear otros. Como soy la autora, puedo escribir en ese lienzo que es mi mente otra historia. Y si soy consciente de eso y hago con disciplina y determinación y decisión, las tres D, decisión, disciplina y determinación, el esfuerzo consciente de crear una nueva historia, y en vez de enfocarme en eso a lo que le tengo miedo, me enfoco en eso, en lo que agradezco. Al crear esa nueva historia, empiezo lentamente a dejar que el miedo se vaya. Entonces, lo primero es el miedo es un estado mental. Únicamente yo lo creé, yo lo puedo cambiar por otra cosa. Lo segundo, la fe, la fe de verdad, es el antídoto más poderoso que hay contra el miedo. ¿Tengo miedo de quedarme sola? ¿Tengo miedo de, de, de morirme? ¿Tengo miedo de enfermarme? ¿Tengo miedo de quedarme pobre? Entrégaselo a Dios si crees en Dios. Si no crees en Dios, en una inteligencia superior, tiene que haber una inteligencia superior que mantiene el equilibrio del universo. Entrega, entrega a algo que es superior a ti. Cuando tú entregas de verdad, cuando tú te sueltas de verdad, cuando tú te liberas porque sabes que no eres todopoderoso y que hay algo superior a ti, y con confianza entregas, se siente descanso y se siente uno liberado del miedo. Entonces, lo primero es un estado mental que tú creaste, que tú puedes cambiar. Lo segundo es que la fe, y la fe de verdad, ¿no? La fe de las personas que... ¿Tú tienes fe? Ah, sí, yo tengo fe. ¿Duermes tranquilo? Uy, no, no duermo tranquilo. Entonces, ¿cuál fe? Cuando uno entrega de verdad, duerme tranquilo. Entonces, lo segundo, la fe es el principal antídoto. Y número tres, la tercera clave contra el miedo, súper importante también, ¿cuál es tu... Objetivo, ¿cuál es tu sueño, cuál es tu propósito? Ponlo por encima de tu miedo. Yo una vez, y con esta historia cierro, me subí a un avión, hace muchos años. Y yo estaba cansada, tanta reunión y me subí al avión y dije, "Uy, aquí voy a descansar." Y el tipo al lado empezó a hablarme y yo, ay, no. Y uno como es querido y decente, yo pues sí le contestaba, mmm. pero yo la verdad lo que quería era descansar y con mi libro y el señor no me, no me no, como que no la captaba. Y en eso que me empieza a hablar y de repente me doy cuenta que me empieza a contar unas historias maravillosas de unos cursos increíbles, de unos aprendizajes que hacía a lo largo del mundo, yo empiezo a pararle bolas a este señor, pero al mismo tiempo que le paraba bolas, yo pensaba, uy, qué envidia ese tipo, cómo puede viajar por esas partes, y yo no puedo, y yo tan clavada trabajando, y yo no puedo con mi hija porque tengo mi responsabilidad, y el señor como si me hubiera leído la mente, paran seco, me coge la mano, me dice esta frase, atención, Carolina, ¿en qué momento tus miedos se volvieron más grandes que tus sueños? Y yo, oh, tiene toda la razón, ¡no puede ser! Y esa es la tercera clave, pon siempre a tus sueños, a tus metas, a tus objetivos, a eso que quieres, ponlo por encima de tus miedos. Y si te da miedo algo, acuérdate de eso que quieres, acuérdate de eso que sueñas, acuérdate de ese objetivo por el que vas. Y ahí se baila uno el miedo, con esas tres claves. Divina, yo yo que eso es, eso es muy cierto y los miedos es la mayor inseguridad que nos generamos nosotros mismos con esos estados mentales, porque muchas veces no ha pasado y nosotros ya estamos poniendo la barrera, me va a ir mal, esto no va a funcionar. Y, eso que tú has dicho, esa frase me encanta porque, claro, un miedo no puede superar los sueños y por esos miedos es que muchas personas dejan sus sueños a un lado por no querer arriesgarse. Entonces, Mónica, desde tu perspectiva, ¿cómo lograste ese riesgo para romper con esos miedos y esas limitaciones que muchas veces, eh, aunque se ven simples, resultan ser muy fuertes para muchas personas? bueno eh, complementando un poco lo, lo que nos expresa eh, carolina que en verdad la, la, la admiro la sigo eh, hay algo que fue fundamental y es eh, cre el que cree crea no es empezar desde adentro primero no, hasta hace poco que empecé a indagar más sobre el tema de niñas porque hay tan pocas niñas en carreras STEM, es que encontré el estudio de la unesco que empieza por la persona efectivamente lo que nos comenta carolina es primero me la debo creer yo primero yo soy capaz sé que tengo posibilidades estoy motivada ya cuando eh, yo estaba muy motivada con lo que hago es viene la barrera de los que están en mi entorno no mis padres sí es eh, la niña que a veces nos ven diferente como nos comentaba eh, camila entonces después de que se rompen esas dificultades y eh, a mí en ese caso no sé tuve mucha personalidad de él. fui criada más por por mi padre en muchos aspectos entonces me dio esa fuerza rompimos esas barreras digamos de la de la familia porque efectivamente gracias a dios cuento con una familia que, que me apoya viene luego la esfera de, de el, el colegio eh, los, los profesores el profesor que no te apoya que que tú no, no eres capaz cómo romper esa barrera ya eso es algo externo ya lo único que yo domino es esa primera parte de la que nos hablaba eh, carolina lograr motivar e inspirar lograr que una niña haga el clic y se mantenga con esa motivación es, es es una tarea grande para todos nosotros como sociedad. Aquí traigo colación cuando le preguntaron a Nildi Graci, eh, bueno, en una conferencia preguntaron por qué y qué pasa con las niñas en ciencias. Él contestó, bueno, yo no soy mujer, nunca he sido mujer, pero, pero soy negro. ¿Sí? Y él comenta cómo él era su, su gran sueño convertirse en astrofísico, que a él le decían, hablando de los estereotipos, bueno, pero si usted es negro, ¿por qué mejor? Él quería pertenecer al club de, de ciencia. No, usted es mejor para el club de ah, no es esto. Entonces, una, una niña, un niño como él, si no persevera, se deja influenciar, por lo externo, o sea, por eso lo primero es esa primera capa, o sea, me blindo, lo que me digan, que me resbale para poder perseverar con nuestros sueños. Entonces, él dice, fue tanto, es tanta la perseverancia que no logré que lo que me comentaban mis, mis docentes en esa entonces, cuando estaba estudiando, porque efectivamente... Acá en Estados Unidos, en esa época, eh, ser negro y, y empezar a romper estereotipos de estudiar carreras que se consideran que son de, de la persona blanca es difícil y él es ahora uno de los grandes astrofísicos con los que contamos. Entonces, es lo mismo, es lo que nos comenta Carolina, cómo desde ya, desde niña y mantener esa niña interior con los sueños y perseverar y me gusta complementar con algo que nos comenta papá jaime es dejemos soñemos pero aterricemos nuestros sueños, hay que tener un tren de aterrizaje, porque a veces proyectamos 5, 10, 15, 20 años, hacemos mapas de sueños y eso está muy bien, pero la vida cambia, nos cambia todos los días, entonces ¿qué pasa cuando la vida nos cambia? No nos podemos frustrar porque no cumplí todas las metas que tengo en mi mapa de sueños. Entonces, ¿cómo hago para eso? Ah, él hoy me presentó otra realidad. Eh, les comparto aquí corto. Eh, eh, yo tenía muchos sueños eh, con mi esposo. Mi esposo falleció hace, va a ser tres años. Y para mí fue ver el calendario, veíamos próximo mundial de robótica con él y como él era mm. americano, pues eh, hacíamos planes familiares personales y de trabajo a dos y tres años y obviamente todas las herramientas tecnológicas nos recuerdan que teníamos tal fecha entonces ahí fue cuando yo caí en cuenta eh, no darme entre comillas tanto látigo que la vida cambia vino ese momento bueno como yo voy a perseverar por los sueños que teníamos juntos y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento entonces para mí la clave es la perseverancia y aterrizar los sueños y por favor somos humanos no cometemos errores el maestro error y nos frustramos y qué le hace que hayas puesto en tus metas a un año quiero adelgazar 5 kilos y antes subió 2. Bueno, quería hacer reflexión o por qué no bajé, por qué tal cosa. Pero porque somos muy tendientes a eso, a frustrarnos y porque nos hablan tanto de mapas de sueño, de, de escribir que debemos planear, es, eh, debemos tener un mapa de navegación. El que no sabe, el que no planea, el que no sabe para dónde va, Cualquier ruta, cualquier bus le sirve. No, hay que planear. Pero debemos estar preparados que en ese camino la vida nos cambia, la vida pasa. Pasó el COVID y nos atravesó muchos años. Entonces, ¿qué hago? Tengo que estar preparada y perseverar. Y no... Pues no sé cómo decirlo en positivo, no frustrarnos, porque nos pasa, me ha pasado muchas veces que, que me frustro a veces, pero era más como la exigencia personal de que no he logrado en dos años, tres años, ver mi proyecto hecho una realidad. Y no, porque no lo hice, no, no fue por falta de ganas, no fue por falta de mi empeño, hay cosas externas que no dominamos. Entonces, concentrarnos en lo que Carolina nos dice, lo que domino, lo que está en mi interior, es mi territorio, cómo puedo ayudarme a controlar mis pensamientos para que me ayuden a llevar a la meta que quiero, pero lo externo no lo controlo, y es más, lo que está interno, que son mis pensamientos, a veces tampoco los puedo controlar, pero entonces, como empezar a hacer esa investigación interna y ese trabajo interno para poderlo reflejar afuera. Me encanta escucharlas, yo estoy aquí tomando nota de absolutamente todo. Es increíble cómo en cuestión de minutos aprendemos tantas cosas con ustedes y, y que es un complemento ¿no? de lo que decía Carolina ahora, lo que dice Mónica. Yo fui también de, esa, de, de eso de que la planeación, muchas veces tú te planeas muy a largo plazo y cuando algo no sucede en, de un momento para otro, no estar preparados para la frustración y eso yo creo que nadie vamos a estar preparados pero es muy importante aplicar todos los consejos que ya nos están diciendo porque son muy fáciles, son muy fáciles, los vemos complicados, pero hay que hacerlo. Cami, cuéntanos tú cómo has, has logrado romper con esos miedos y esas inseguridades que ay son tan difíciles de superar. Yo retomo algo de Mónica y así nos vamos retomando. Eh, por ejemplo, hay algo que en la universidad y en terapia, incluso en terapia propia, eh, me tocó mucho y fue la victimización. Y es, por ejemplo, lo que decía ahorita de no quedarse ahí, no de seguir perseverando. Y cuando uno se victimiza, cuando uno se queda ahí en el papel de víctima, uno no es capaz de perseverar. Y ahí es donde, por ejemplo, entra ese donde uno le da tanta importancia al miedo, cuando uno se victimiza, cuando uno dice que pesar de mí, pobrecito yo, es que no voy a ser capaz, es que, por ejemplo, en psicología social, desde el ámbito eh, latinoamericano, muchos psicólogos hablaban de, de, que el latino, el del, de que el latino se había vuelto pesimista, de que éramos, de, de, de excusarnos en que como no hay oportunidades en nuestro continente, entonces ahí no podemos decir, es que no hay oportunidades para mí, y no es eso, es también buscar oportunidades. Es difícil, claro. Y el miedo a veces es racional, es algo que, que es básico en todos nosotros. Pero es que hay que aprender a gestionar esas emociones. Listo, tengo miedo, pero ¿eso qué me impide? ¿Por qué tengo que quedarme aquí? Yo puedo avanzar y puedo seguir más allá. Tengo las capacidades, no hay que decir pobrecito de mí porque es que pobrecito de mí es simplemente quedarme ahí esperando a que alguien me salve, y yo puedo ser mi propio superhéroe, y yo puedo ayudar a muchas personas con el sueño que yo tengo, y ahí es donde empezamos nuevamente a, a, a luchar y a ver mujeres que se han empoderado y que no se quedaron en qué pecado de mí, o pobrecita de mí. Por ejemplo, a mí me encanta la, la, la literatura de Agatha, de Agatha Christie, y es que es una mujer que el siglo, o sea, el, principios del siglo XX, esa mujer hizo de todo. Y todo lo que quería hacer lo hizo y no fue impedimento que tuviera hija, no fue impedimento que fuera mujer eh, a inicios del siglo XX, no fue impedimento absolutamente nada. Y viajó, escribió, viajó y no solamente eh, se maravilló, sino que también estudió y le dio un gran aporte a la humanidad, y ella no se quedó en, qué pecado de mí, ella vio todo ese, vio todo ese potencial que tenía, y lo explotó, y gracias a ella tenemos un mundo de literatura fantástico, un mundo de, de literatura que nos permite ver personajes que, si bien no, son, no, no están aquí, no están presentes, podemos identificarnos con ellos, y eso es algo que, para mí eso es hermoso y eso es algo que deberíamos empezar a hacer no solamente como mujeres, sino como comunidades. Dejemos de victimizarnos y lamentablemente en Colombia solemos revictimizar a las víctimas, valga la redundancia. Entonces, ¡ay, qué pecado es que sufrió mucho! Sí, pero tiene habilidades. Empecemos a utilizar eso para, para que salga adelante, para que pueda, estar, puede, pueda llegar a ese nivel y a ese sueño que él tiene y eso es lo más importante y lo más bonito que creo que, que ha sido para mí la, la terapia y, y, y la carrera de psicología es, no te victimices al contrario, lucha por tus sueños empodérate de tus habilidades y tus capacidades porque tienes mucho para dar y es duro, claro no es que nadie dice que no es duro pero si fuera fácil no aprenderíamos y si fuera fácil pues, eh, Simplemente las caídas no nos enseñarían absolutamente nada y en las caídas es donde más aprendemos porque reparamos y seguimos adelante. Así es, Cami, muchas, muchas gracias a cada una por sus palabras, es increíble, en serio, como escuchándolas nos llenamos de motivación y con esos mensajes tan alentadores para en serio aplicarnos en nuestra vida cotidiana, y Carolina, por ejemplo, en tu caso, que has sido coach, eh, cuéntales cómo hacer para que estén pendientes de tu trabajo, porque yo creo que cada una de las personas que están viendo van a querer, que cada una, cómo hago para seguirlas, cómo hago para aprender de ellas y a seguir todo lo que ellas están haciendo. Cuéntanos un También. poco de, de lo que tú estás haciendo actualmente y cómo seguir tu carrera. Realmente no soy coach, yo soy más mentora y hago mentorías, no hago coaching. Eh, yo en este momento estoy como gerente general de Discovery Networks, como tú lo dijiste al principio, la red de los 14 canales de televisión y voy a estar ahí hasta el 31 de marzo que después de casi siete años de vida corporativa voy a dar el, el salto a la independencia, a dedicarme a, mis, a mi gran ah. pasión que es la transformación. Y la transformación de dos maneras, la transformación de digital, que por supuesto para que sea efectiva tiene que centrarse en el ser humano y es para ayudar a las empresas a, en ese proceso de aceleración digital internamente y hacia afuera. Y la transformación humana que me apasiona. Yo soy hija de psicóloga como, como Camila que es psicóloga, mi mamá se fue por psicología, academia, neurociencia y, eh, y me apasiona el tema de la transformación humana. Llevo muchos años estudiando... Y me encanta aprender y me encanta enseñar lo que aprendo. Eh, entonces, estoy en esos dos caminos. El, el título grande es transformación digital para apoyar empresas y transformación humana apalancada en mi fundación, que es Conexión Bienestar, cuyo objetivo es ese, ¿no? Ayudar a la gente a transformarse, a, a mejorar lo que siente que tiene que mejorar, a desestancarse, si se siente estancada a través de cursos, talleres, conferencias, materiales audiovisual, retiros. Todo eso lo estoy... Lo estoy planeando, entonces ya, resumen, eso es a lo que me voy a dedicar a partir de abril. Me encanta esa independencia, Dios mío, qué chévere, o sea, ya la tienes clarísima y vamos a estar súper pendientes de todo lo que tú hagas porque en serio es lindo escucharte, poder aprender de ti y si podemos estar en alguna conferencia y todo lo que hagas va a ser maravilloso porque... Tú no solamente desde ahora sino años atrás en cada empresa, en cada proyecto que has estado has dejado un grano de arena y hay muchas personas que he visto los comentarios dentro de tus posts que la gente aprende y, se, y dan gracias porque les has hecho un cambio en sus vidas y eso me parece maravilloso que de una u otra manera cada uno de ustedes eh, a veces ni siquiera directamente, sino indirectamente desde, desde las redes sociales. Ustedes llenan de motivación para seguir adelante y superar esos miedos que hablábamos ahora. Entonces, Caro, te felicitamos y en serio, estamos, estaremos pendientes. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tus redes sociales? Ah, gracias. Mira, Maritza. Y todos y todas. Eh, yo estoy en Instagram y Twitter como arroba caro. De Carolina, A, de Angarita, B, Larga, de Barrientos, y U, que es mi tercer apellido, que es Urdaneta, Caro, A, U. Estoy en Instagram y Twitter. En Facebook estoy como La Magia Si sí Existe, que es el nombre de mi libro, que ahí lo tiene Mónica. Mónica, ahora lo muestras, porfa, tan divina Mónica, lo compró hace, hace un tiempo y se lo voy a firmar. Wow, Entonces, sí. estoy como La Magia Si sí Existe en Facebook. Gracias, Mónica. Y estoy con mi nombre completo en LinkedIn, Carolina Angarita Barrientos. Gracias por esa pregunta y atenta a conectarme. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Está en Amazon, lo puedes comprar, eh, tanto la versión física como la versión digital. Y también eh, puedes comprarlo en la Nacional, en la Panamericana, en la Lerner, están algunos éxitos y carullas. El libro en Colombia está editado por Editorial Planeta. Entonces, donde Planeta tenga libros, ahí lo puedes comprar. Y en Amazon, si estás en Estados Unidos como Mónica o si estás fuera, en Amazon puedes conseguirlo impreso o, virtual, o digital. Espectacular. Hay, hay que tenerlo. Moni, ahora, Mónica, ahora para cerrar... Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahora, cuáles proyectos se vienen, cómo puede estar pendiente eh, la gente para apoyar la fundación y todo este emprendimiento que has venido desarrollando con niños, niñas y jóvenes. Eh, gracias, Maritza. Bueno, sí, acá me encantó. Eh, creo que salió en el 2018. Eh, primero lo, lo leí digital, pero a mí me gusta rayar y tener el, el físico. En la fundación en este momento, eh, pues hacemos todo eh, lo que es empoderamiento, potencializando los talentos innatos de nuestros niños, niñas y jóvenes en robótica, en STEM, a través de la robótica, pero específicamente ahorita con la fundación Med Community, eh, liderada por Janine, eh, estamos manejando la línea niñas y mujeres en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahorita estamos en una campaña este momento estamos eh, beneficiando con la Fundación Motorola a niñas eh, se van a beneficiar le comentaba Carolina de un hogar en Carmen del Biboral tenemos como 25 niñas y lo que hacemos es darles capacitación en, en capacitación técnica para certificarlas internacionalmente en programación les damos también capacitación en lo que es emprendimiento y liderazgo y en todo lo que es el proyecto de investigación aplicada porque a veces nos dicen no es que la robótica o lo que ustedes hacen es un juego sí es a través del juego que ellos aprenden comprenden en los conocimientos de física mecánica programación pero después los aplican a resolver un problema de su comunidad. Entonces, estamos liderando el programa Gold Power en Colombia y en Latinoamérica. Bienvenidos todos, tenemos campaña ahorita en redes para los que quieran hacer una donación al programa y beneficiar a instituciones educativas rurales de Colombia. En las redes de la fundación es FUN Global, F-U-N Global, ACT de Arte, Ciencia y Tecnología. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, lo reactivamos eh, en estos días. Ahí nos pueden encontrar igual eh, por Facebook, eh, me pueden encontrar también. A mí, yo pues fui la fundadora en Colombia y eso ahora tengo pues estoy actuando como directora internacional y acá en Estados Unidos eh, tenemos igual la fundación para colectar eh, fondos para eh, ayudar a la fundación en Colombia porque igual acá lo que hacemos es apoyar a la comunidad latina que es muy como lo dijera cuando yo vine acá no sabía pero es muy irónico que nuestras niñas latinas que son ciudadanas acá no saben todos los beneficios que tienen porque vienen con sus familias, con sus papás que no son ciudadanos y creen que no tienen oportunidades, por tanto no sueñan en grande. Entonces con ellas acá hacemos esa labor de decirles, tienen estas oportunidades y ustedes también deben trabajar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas si eso es lo que las apasiona. Me encanta, en serio, mujeres empoderados como se dice hoy en día líderes que están haciendo un cambio que están generando unos mensajes fabulosos desde sus áreas y bueno ahora que mencionabas el tema de para recolectar cómo se está cómo lo estás manejando Mónica para que la gente que quiera aportar y ayudar a estos niños cómo se debe hacer Sí, la campaña Gold Power está para está por Hip Lip. Eh. Punto .org, La tenemos compartida en las redes en Facebook de, de la fundación, tanto en mi Facebook eh, personal y también está por Instagram, es en es Hip H I P L I -B, pequeña, punto org, Y ahí está nuestro proyecto eh, postulado por el mes de, de marzo. Todos los que yo siempre les digo a mis amigos, un dólar suma, un dólar suma. Y ese dólar ayuda a transformar en Colombia de un dólar, un dólar, vamos sumando y todos esos fondos son para beneficiar a más niñas, porque con la Fundación Motorola tenemos varias niñas, pero nos están, estoy súper contenta porque nos están pidiendo más cupo, nos piden cómo expandir el programa. Igual, quien quiera participar, eh, cualquier colegio, cualquier entidad, lo podemos desarrollar, pero queremos que la educación en Colombia, ojo, deje de ser un privilegio. Y de verdad, para nuestras niñas rurales, sea un derecho. Eso es lo que estamos haciendo con el programa God Power. Súper. Ahí vamos a estar igual compartiéndoles entonces el enlace en las redes sociales para que ustedes estén pendientes y quieran, quieran ser parte porque debemos apoyar este tipo de causas tan hermosas. Ahí saludamos a Ma María Laura, Edwin González, Alicet y a Silvia, que como bien decían, son mujeres increíbles que están haciendo que de una u otra manera todos también eh, fortalezcamos esos niños para luchar por nuestros sueños y a Juan Manuel, feliz día, muchísimas gracias. Bueno, Cami, cuéntanos tú un poco de ese proyecto tan lindo también que tú tienes porque por medio de las eh, terapias y ese tipo de cosas psicológicas estás ayudando también a muchos jóvenes. Sí, bueno, eh, mi proyecto pues, se llama Comic Terapia, es como suena, eh, es trabajar el cómic desde el proceso terapéutico, eh, pues obviamente uno dice como, no, pero es que es que sabemos de los superhéroes, y no, de los superhéroes y los cómics han estado hace mucho tiempo y tienen un gran potencial, entonces a la hora de, de llevarlos a la terapia, a llevarlos al proceso eh, psicoterapéutico, permite que muchas personas se expresen, no solamente por el cómic como tal, sino también por el dibujo, el arte, el color, la historia, la creación de todo este tipo de cosas, y eso hace que muchas veces eh, lo que no podemos decir con palabras lo podamos decir a través de unas viñetas. Y es algo muy bonito porque muchas veces es como, ay, ¿cómo me le acerco a este joven? ¿O cómo me, me, me, me, me, me, me logro entender con esta persona? Y con solamente decir, ¿Y ¿cuál es tu su superhéroe favorito? ¿O qué es lo que es todos los días? Eso permite que el, el adolescente. Tenga como esa capacidad de decir, bueno, esta persona al menos está interesada en conocer mis gustos. Y de ahí se pueden hacer cosas hermosas, no solamente desde, desde la capacidad de expresarse, sino también desde el proyecto de vida, desde la inspiración, desde la motivación. Y ha sido pues un proyecto que eh, para mí fue como, bueno, vamos a empezar de a poquitos y se ha ido desarrollando de una manera que me impresionaba demasiado, que hasta en adultos funciona mucho. Y ha sido pues un apoyo gigante para, para muchas personas y estoy muy feliz de haber empezado con esto. Gracias, ahí les vamos a estar compartiendo las redes sociales. Muchísimas gracias, esperamos en una nueva oportunidad poder compartir con cada una, eh, con un ámbito un poco más global y más eh, centralizado también de lo que cada una está haciendo, porque nos encanta conocer este tipo de emprendimientos y de mujeres que están haciendo un cambio increíble en la sociedad. Entonces, muchísimas gracias por haber sido parte de esto, esperamos tenerlas en la próxima ocasión. A Punto con, ahí ya saben, para que nos sigan en las redes sociales, estamos constantemente actualizándolos en te, el tema del entretenimiento, la cultura y apoyando este tipo de, de campañas, causas y emprendimientos como son estas mujeres increíbles para que las sigan. Muchísimas gracias por estar aquí. No, a ustedes muchas gracias Así y qué compartir con ustedes. Así Muchísimas es. gracias. Un abrazo. Abrazo. Gracias, bueno, gracias. Entonces, gracias, gracias a todos los Chao. que se conectaron y estamos ahí en un próximo live. Feliz noche. Chao. Chao. Ah, se desconectaron, creí que... <risa>